El fin de semana anterior, el Club La Academia de Taekwondo participó con más de 25 deportistas en competencia de cinturones negro en la capital del departamento. Estamos participando en el campamento ranking organizado por la Liga Santandellana de Taekwondo con los deportistas de la ciudad de Barranca Barrancabermeja. Para nosotros es un balance muy positivo. El club participó con las categorías cadetes, junior y mayores. Al mirar otros esquemas de combate, eh, adicional a eso la masiva eh, participación de los diferentes clubes desde la hicieron muy atractivo para nuestros deportistas. Eh, le damos las gracias a la Liga Santanderiana de Taekwondo por crear estos espacios para las diferentes selecciones. El evento fue organizado por la Liga Santanderiana de Taekwondo.